hola amigos cómo están bien cómo está ahí bienvenido una vez más acá a mi canal de youtube bueno como habíamos informado ya hace unos días el hecho de que está el desafío del buey chino no del buen chino del buey bien eh, estamos aquí en la página oficial de wargaming y eh, bueno nos cuenta que comienza el desafío lunar es lo que estuvimos diciendo hace dos videos atrás eh, lo que tiene que ver con la maratón que se viene para poder sacar o poder conseguir este 122TM eh, con un estilo 3D. ¿Ven? O sea, mira está bueno ahí el, el toro. El, no sé qué es un toro, ¿no? Un buey. Bueno, cuestión que para hacer un pequeño resumen va a ser un video cortito este. Así que tranqui. Va a ser un eh, va a una maratón que comienza el día viernes 12 de febrero. Hoy es 10 Así que el, el día viernes 12 de febrero eh, estaría comenzando y finaliza el lunes 22 de febrero. Son 10 etapas, cada una te va dando un 10% de descuento en el precio total del eh, vehículo. Eh, hasta el día que termina el desafío. ¿bien? Cuando termina el desafío, si te quedaste en el 50% del de, eh, tanque, del desafío, digamos, en sí, de la maratón, el tanque te va a costar un 50% menos. Así funciona. Um, bueno, el... seguramente le voy a estar dejando por acá una tarjetita con el video del análisis que hice Cuando nos dio la noticia la gente de Daily Bones Esa página que siempre está a la vanguardia junto con Watt Express y Armor Patrol Son páginas que siempre tienen toda la info acerca de lo que se va a venir en Watt ¿Qué podemos decir así a bote pronto del 122, está recargando más o menos en unos 17 segundos está pegando unos 400, penetra 233, tiene hit y penetra 299 eh, la PCR la munición estándar la eh, PCR penetra va a una velocidad, tiene una velocidad de salida de 1368 metros por segundo la hit 907 eh, la hit penetra unos 299 tenés 1400 puntos de vida, vas a 50 km por hora, tenés una dispersión de 0.33, tenés una depresión de menos 8 grados en desenfilada para poder eh, sacar el cañón, la torreta y eh, poder pegar, o sea, de depresión de cañón. Y eh, tenés 30 municiones eh, apuntadas en 2.3 segundos, eh, como dijimos, puntos de impacto o de vida 1400, blindaje del chasis 120, 80 lateral 50 traseros, 280 de torreta frontal, que es un montón 140 de lateral, que es un montón 70 traseros, que también es bastante alcance de señal 3, eh, 750 metros que está excelentísimo 370 alcance de visión camuflaje vas a menos con full equipated vas a poder eh, llegar a unos 600 de camuflaje a prox, eh, potencia específica 15.5 eh, Velocidad de giro 40 grados. Y como dijimos velocidad máxima 50 hacia adelante. 15 hacia atrás. Acá tienen algunas eh, pequeñas imágenes. Y lo más importante de este video. Y que no quería dejar pasar. Mientras. Les voy mostrando lo que son las fotitos. Espero que se vean bien. Mi, mi cara está molestando. Pero bueno. No importa. Fue. Eh, acá les voy mostrando imágenes. Del 122TM. Que lo van a poder estar Viendo. Ya directamente cuando empiecen a hacer la maratón. Bien. Porque va a haber gente que lo va a poder comprar y ya lo van a ver ahí, digamos. Eh, y listo, nos vimos en Disney. Como siempre se hacen, los tanques también se pueden comprar. No sé si supongo que este será el caso también. Con dinero real te salteas todas las, las etapas y lo sacas. Pero si quieres sacarlo eh, sin pagar, como siempre. Tengo mucho miedo a la palabra de si gratis, porque no es gratis. Eh, es intercambio de, de, de tiempo de jugar por, eh, por el vehículo. Eh, entonces, van a poder tener este vehículo. Yo supongo que será esa también esa mecánica, ¿no? La de poder pagar y te salteas todas las etapas. Quiero creer, no sé, supongo que será así. Bueno, acá estamos viendo algunas imágenes. La verdad que el tanque está está bueno, tiene esas... No sé si son como lanzagranadas o humo No sé, si alguno sabe qué es eso que tiene a los costados. Yo no tengo ni idea, la verdad. Estoy más perdido que, no sé. Estoy más perdido que la defensa de Boca contra Santos. No, no no sé qué pasa eh, Pero bueno, lo que sí podemos ir así, eh, dándole una vistadita, una, echándole un ojo rápido, es que va a tener un bastante buen blindaje, ¿bien? Eh, bueno. Ahí lo tienen nuevamente. Lo que sí les iba a decir es que vamos a estar sorteando uno de estos eh, 122 TM. ¿eh? Va a haber uno para o sea, para entregar, mejor dicho. No quiero decir para la palabra sortear porque no sé cómo lo voy a hacer. No sé si va a ser por sorteo, así que no me dejen todavía los comentarios. para vamos a analizarlo con paciencia. No sé si voy a hacer un torneo. No sé si vamos a hacer algún evento para que ustedes compitan por el tanque. Eh, en un día en particular Todos los que estén, no sé, algún día a la noche Voy a avisar con tiempo para que, para que estén o, o si será sorteo O si será, no sé Veremos veremos qué va a estar sucediendo La verdad que está lindo el tanque Estéticamente me parece lindo eh, El camuflaje No me gusta mucho No me convence mucho a mí en lo personal Pero el tanque sí, la forma del tanque Esos no sé qué, esa ametralladora o no sé qué y ese pescado que tiene arriba, en el, parece un pez, mirá eh, que tiene arriba en la torreta pero más allá de eso está bueno en el tanque, es lindo, lindo eh, va a tener un lindo año va a pegar unos 400, para un mediano está excelente eh, para ganar este poderoso mediano chino y su estilo 2D bueno, este estilo 2D eh, deberán cumplir con las misiones por maestría O misiones, les recuerdo Hay misiones por maestría o por compromiso El Compromiso es sentar la cola en la silla Y darle, y darle, y darle, y darle Por ejemplo sacar 30.000, 40.000, 50.000 80.000 de experiencia eh, En cualquier cantidad de batallas Eso es por eh, compromiso Y si no por maestría es capaz que sacar 2.000 de daño De experiencia base en una partida Lo cual es un montonazo De experiencia base, no del por 2, por 5 Eso no, o sea ¿Ves? Ahí está, acá están las misiones, mirá por compromiso, 3.000 de experiencia. Es de experiencia base, o sea. Le das en cualquier cantidad en 3 batallas, 5 batallas, mané, lo puedes hacer. O de maestría, eh, tenés que sacar un gran calibre. Listo. De 6 a 10, ¿ves? de nivel 6 a 10. Y, tener, y con maestría es de 9, o sea, 9 y 10. sacas un gran calibre, o sea, tenés que mandarte un buen daño. Y lo sacas de 1 al toque. Por maestría. Eh, Posicionarte como el mejor jugador de tu este equipo según daño infligido en nivel 9 y 10. Y el otro por compromiso es 5.000. Acá ya tenés un 20%. Es que acá te dice descuento para comprar el tanque mediano premium chino 122 TM de nivel 8. Recuerden que se compra con dinero real. No se puede comprar por oro. ¿no? Lo hizo por sí las moscas. En nivel 3 son 9.000. Y por maestría obtén un total de eh, 850 puntos de experiencia base 3 veces. En vehículos de 9 y 10. Eso no, no es difícil. Y además te van dando cosas, mira, ves. Te van dando reservas de eh, personal, reserva de experiencia libre, tripulación. La 4, el 40%, 17.000 de experiencia libre, eh, de experiencia base, perdón. Eh, y por maestría, 4.200 de daño en una batalla, 4 veces. El 5, es eh, 28.000 de experiencia base. En cualquier, siempre es cualquier cantidad de batallas de 6 a 10. Eh, y maestría lo mismo, nivel 9 y 10 solamente O sea, solamente voy a decir las cosas, lo que hay que hacer eh, 3200 puntos de daño Y posicionarte como el mejor jugador general O sea, de ambos equipos Según daño infligido 9 veces Y está, está, está jodido está, No por hacer los 3200 de daño Se puede hacer tranquilamente con un vehículo de 9 y 10 Tranquilamente haces 3000 de daño El tema es, posicionarte como el mejor jugador general Según daño infligido porque puedes hacer tranquilamente 5.000 de daño. Y hubo otro que hizo 6.000 y ya está. Eso no la partida. Eh, por compromiso, el 60%. Etapa 6, 30.000 de experiencia. Maestría, eh, gran calibre 5 veces. Nivel 9 y 10. Se nota que por maestría. Eh, por compromiso, 33.000 de experiencia. O sea, hay que sentar y darle y darle y darle. Esto no es, no es acumulativo. O sea, terminar los 30.000 comienzan. Se borra y tenés que empezar con 33.000. Acá lo mismo, nivel eh, 8, se borraron los 33, tenés que arrancar con 35. Eh, e igualmente, ahora seguramente en los comentarios alguno va a dejar cuánto es el, el total que hay que hacer porque siempre los chicos sacan ahí las cuentas de iban sacando sus conclusiones si es mejor o peor que otras maratones y demás. En 8, eh, 35.000 y eh, maestría, posicionarte pues, como el mejor jugador general según experiencia obtenida 14 veces a nivel 9, 40.000 de experiencia por compromiso. Y maestría, posicionarte como el mejor jugador de tu equipo según daño infligido 27 veces. Y nivel 10, 50.000 de experiencia. Y por maestría, posicionarte como el mejor jugador de tu equipo según experiencia tenía 35 veces. Wow. Bueno. Y ahí obtenés el 122TM, un espacio de garaje, la tripu. Y el estilo 2D. Y acá te iban dando en la 9, te iban dando una barra de carga, un día de cuenta premium, 90% de descuento, 500 mil créditos en la 8, experiencia, una mecánica un mecanismo de rotación, un día con dos premium, créditos, reservas, bueno, de todo un poquito, un día con dos premium, 100 .000. Bueno, y así chicos, así es como funciona esto. En total te dice que hay 1.100.000 créditos. Eh, probablemente pierdas mucho más que eso, va, no sé, depende cómo, cómo lo usan. Eh, ustedes a sus respectivos vehículos Bueno chicos, sin más me despido Recuerden que hice todo este video Simplemente para decirles de que vamos a estar Entregando un 122TM Tranquilos, que hay un montón de tiempo Tenemos mucho tiempo para pensar y analizar Si tienen alguna idea de cómo les gustaría que sea Pueden dejármela en los comentarios También dejando un like y suscribiéndose eh, Por supuesto que van a ser requisitos Como siempre, inexpugnables Siempre vamos a tener que dejar like Y suscribirse al channel los quiero mucho, cuídense, que tengan un hermoso día y nos vemos en la próxima. Chau, chao.